Hola a todos, en este video tutorial voy a explicar cómo realizar la calificación de los cuestionarios. He ingresado al aula con un usuario de prueba, un usuario estudiante. Hago clic en un cuestionario, intenta resolver el cuestionario ahora, comenzar intento y comienzo con la pregunta 1 que es de selección múltiple. La segunda pregunta es un ensayo, supuestamente el estudiante... Respondería en base a la consigna y la tercera verdadero o falso, voy a dejar verdadero. Terminar intento, veo que las preguntas fueron guardadas, recorrí todas las preguntas, enviar todo y terminar. Me indica cuáles son las respuestas correctas de la primera pregunta que era de opción múltiple, una revisión general hace de las preguntas, salvo esta que es de ensayo. Y acá me dice que la respuesta era eh, verdadero. Finalizo revisión y tengo que esperar que el docente evalúe mi cuestionario. Voy a ingresar con perfil docente para mostrarles cómo hacer esta evaluación. Con perfil docente ingreso al cuestionario para evaluar los intentos, una vez que finalizó la fecha y hora. Estando en el cuestionario, voy a editar cuestionario, resultados, calificación. Y en este sector observo todos los intentos por estudiante. Este cuestionario tenía tres preguntas. Una pregunta que era de opción múltiple, con devolución automática de la plataforma. Otra pregunta de verdadero y falso que es la pregunta 3 y la pregunta 2 era un ensayo que requiere calificación entonces hago clic en el ensayo observo qué escribió el, el estudiante y escribir comentario o corregir la calificación en base a lo que escribió perfecto y agrego la puntuación. Esta pregunta apuntó 5. Supongamos que merece 5, 5. Y tengo que guardar. Cerrar esta ventana, actualizo la página, ya aparece la calificación que acabo de hacer. ¿Qué sucede con las preguntas de opción múltiple? Cuando uno quiere revisarlas, hace clic en el tilde verde y observa las opciones que marcó le, el estudiante. Se equivocó en dos. Entonces, supongamos que establezco en la portada del cuestionario que en el caso de que haya una opción que se marque que no corresponde, va a restar puntos o se penalizará. Puedo corregir la calificación que otorga la plataforma desde acá. Agrego un comentario. Marcaste dos opciones que no correspondían. Y en el sector de la puntuación... Más o menos, esto es un cálculo matemático que ustedes pueden revisar de acuerdo a las opciones. Ya lo penalicé, le quedan dos puntos y guardo. Cerrar ventana, actualizo y va a modificar la calificación que le otorgó la, la plataforma. Bueno, seguimos en otro video. Gracias.